Bueno, después de transcurrir esta rueda de prensa y todos los ponentes en ella han dicho cosas interesantes, y él me decía: bueno, para algunos puede ser interesante para otros no. Bueno, nosotros los que estamos aquí, seguro que para todos nos ha parecido muy interesante su puesta en escena también, aunque sea breve y en unos minutos. ¿Cómo, cómo le ha parecido todo este enfoque del cine fantástico en la resort, en este programa? Eh, bueno, eh, me, me, me siento un poco un hóspice. En el sentido de honor, porque en, en una, soy un poco prestado al género de, de, de, de, de fantástico, de terror, pero hace tres años ahora, cuatro años, que gracias a Alex de la Iglesia, que me ha introducido al género en España, puedo estar aquí con vosotros. Esa es la verdad. La temaria de este año es más la catástrofe, ¿no? Pero sí. terror, también es terrorífico una catástrofe. La catástrofe puede ser una metáfora porque hay muchísimas catástrofes que están pasando ahora: la guerra, la disparidad económica en el mundo. Pero si lo quedamos en el, el entretenimiento, entretenimiento, eh, creo que que sean de las pel películas que, que necesitamos por, porque hacen hacen viajar con la, con la mente, ¿no? Eh... Claro, bueno, eh, que todos eh, los que estáis en este mundo no vais a hacer vivir esa magia que lleva que nos lleváis a través del cine. Perdón, que... perdón, perdón perdón Que te doy la gracia a ti a todos los ponentes de hoy por hacer llegar a, a nosotros, ¿no? La magia del cine. Sí, la, ma la magia, la magia del cine, perdonen mi español. Eh, la magia del cine podría sal salvar el mundo. Sí, sí. Yo creo que el cine tiene una responsabilidad muy, muy grande. Por eso es que los proyectos tienen que ser pensados bien, porque son muy poderosos. Y, y soy muy, un gran fan de los proyectos que tienen un mensaje. Uh, así que está bien el entretenimiento mismo, pero si a través de él yo puedo, puedo ir a, a la casa con un, un pensiero algo que me, me he quedado, eh, creo que está bien. Creo que eso es empolarte, de, de, de impresionarte, de dejarte algo contigo, que tú te, te vas con él, ¿no? Así que es verdad, ¿no? nos valimos un poco. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena por sus trabajo.